Sé feliz como eres. Quizás no seas la persona más perfecta del mundo, pero eres la más honesta y con un claro sentido de lealtad. Porque no tratas de ser algo que no eres, sino que solo tratas de ser tú. Tampoco buscas impresionar a nadie, y eso es lo que te hace tan único, tan única, que simplemente eres tú. Que la belleza de tu corazón se refleja en tu mirar por las mañanas. y en los actos de bondad que reflejas con cada paso que das, y si sí, es cierto, te equivocas a veces, es cierto que a veces eres todo un manojo de contradicciones, pero vamos, todos lo somos, pero aún con todo eso, con todas esas cosas que nos caracterizan, seguimos siendo nosotros, sigues siendo tú. Que buscas simplemente ser tan espontáneo, tan espontánea, y es cierto, no todos comprenden lo que tú reflejas. Y si aún no eres tú mismo, es porque quizás te has perdido en el intento de encajar con los demás, y has confundido el acto de relacionarte con perderte. En el intento de integrarte te has dispersado. ¿Alguna vez has sentido que has dejado de ser tú mismo para convertirte en algo que desconoces? Quizás en este momento, en este instante que me escuches, estés pasando por una etapa donde notes que cambiaste mucho, y que ya no eres la persona que solías ser. Y es que puede que estés en esta etapa donde tratando de ser parte de un grupo de amigos, terminaste por abandonar tus creencias, para matizar con ellos. Quizás estás pasando un severo conflicto de identidad, que ya no te acuerdas quién eres o lo que solías ser. Si esto es así, déjame te cuento que todo se resume a aprender a relacionarte con los demás, sin dejar de ser tú que si dejas de ser tú para formar parte de los demás, eso ya no es socializar, eso es perderse en la multitud. Tú no necesitas renunciar a tus creencias para ser parte de algo. Tú no necesitas complacer a otras personas, ya que la realidad es que aunque cueste creerlo, sí podemos vivir en un mundo donde las formas de pensar sean tan vastas como los colores y hasta luzcan como un tremendo arco iris de ideas, y de gente de toda nación, de toda doctrina y dogma. Y aún así podemos ser felices con nuestras diferencias, y logrando mantener nuestras identidades intactas. Porque no es lo que pensamos lo que nos separa de los demás, sino la forma en cómo expresamos aquello que sentimos, aquello que deseamos, y aquello en que creemos. Eso último, es lo que realmente importa. No necesitas pensar como los demás para ser acepto, solo necesitas comprender el punto de vista de los demás, pero no cambiar tus ideas, solo respetar las ajenas. Cosa que se vuelve una tarea difícil, porque no siempre esperaremos que los otros congenien con nuestros valores. Y es que a veces son estos encuentros sociales, los que a veces nos llevan a cuestionar lo que somos. Y en la práctica, dejamos de ser nosotros mismos para ser como otro. No hay nada de malo en cambiar de opinión, al final uno evoluciona constantemente y deja detrás los prejuicios, el problema es que a veces a regañadientes te vuelves alguien que no eres, y adoptas una forma de pensar, solo porque las masas así lo dictan. Al final del día, somos individuos con capacidad de razonar, cuestionar y pensar, y ante lo que pasa, no nos podemos quedar pensando como el otro lo hace. También tenemos nuestra capacidad de juzgar, decidir en qué vamos a creer, porque la verdad, somos perfectos sin importar que haya gente que quiera cambiarnos a punta de gritos. Hay quienes nos dicen que estamos mal por la forma en que vivimos, en la que caminamos, o en la que decidimos vivir nuestras vidas, y en el acto tratan de hacernos sentir que todo obedece a que estamos tan rotos, que necesitamos de alguna manera un cambio radical, para ser como una mera máquina que opera bajo comandos complejos pero que se mueve según a la programación de su Hacedor. Nosotros no somos máquinas, somos seres humanos, que vivimos y pensamos, y no podemos tratar de diluirnos solo para que otros nos puedan aceptar. La soledad es un rincón tan acogedor porque podemos conocernos y comprender por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos lo que somos y donde nadie nos moldea y nos malea a su gusto. La soledad, siempre será el lugar preferido al que recurrir, porque nadie te puede marginar por pensar diferente. Si de todas maneras tú ya has aprendido a vivir en soledad, ¿qué te puede arrebatar? Si te conservas a ti, no te puede arrebatar nada, porque al final, lo que te separa de una persona, es justo lo que te une a otra. Por raro que esto parezca la misma razón por la que no gustas a ciertas personas, es la misma razón por la que otras gustan de ti. Tu felicidad depende de que mantengas intacta tu esencia. Todos fuimos hechos únicos, y aunque esto suene mal para la sociedad en que vivimos, todos nacimos desiguales, con capacidades diferentes, con gustos diferentes, y las obras de nuestras manos producen colores totalmente diferentes, que aunque cueste creerlo, tenemos cosas para lo que somos buenos. Yo, no soy bueno para los números, de hecho los odio. Pero me va bien para entender estructuras moleculares complejas, aunque poco comprendo, que el acero es una estructura de hierro y carbono, aunque poco comprendo, que el acero es una estructura de hierro y carbono, aunque complejo, comprendo que nuestro cuerpo obtiene energía de las grasas, a través de varios procesos complejos que van desde romper las cadenas de grasa, en una cadena par beta-oxidación, hasta usar un transportador de membrana para introducir ciertos lípidos a nuestras mitocondrias, para obtener energía. Pero si me preguntas por la proporción áurea, yo realmente no la entiendo. No entiendo la matemática detrás de ese gráfico en forma de caparazón. La verdad, es que solo ante la ley somos iguales. Nos gobierna las mismas normas, el respeto a los demás, y a lo que el otro cree, pero no podemos ser exactamente iguales a los demás. Porque somos únicos, porque nuestras diferencias son las que nos hacen diferentes, ni superiores ni inferiores, solo diferentes. Y esa unicidad, es la que tanto debemos cuidar. Somos iguales en morfología, en funciones, nuestros corazones laten, nuestra piel es nuestro órgano más grande. Pero en cuanto a los talentos, rendimos distintos. Algunos somos buenos para la arquitectura, otros para la pintura. Algunos nos da bien esto de hablar, y a otros, nos da bien callar. Nuestra esencia se debe preservar por encima de cualquier cosa, no necesitamos pensar lo mismo que el vecino para respetarnos, y esa esencia es lo que tienes que preservar por encima de cualquier cosa. Quizás este video refleje ideas nada bienvenidas para la época, pero lo cierto es que todos somos diferentes en muchos aspectos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de andar, en nuestra peculiar forma de expresarnos. Ante la ley somos todos iguales, pero desiguales en cuanto a bondades, talentos y habilidades. Cada uno es bueno en una cosa en particular, y eso es lo que debemos preservar. Que somos perfectos así como somos, que nuestras almas reflejan nuestra unicidad, y aunque choque decirlo, porque es un concepto políticamente incorrecto, nosotros no podemos pensar igual que el vecino. Y considerarnos igual al otro, porque tenemos nuestra forma de ser, de sentir, de ver el mundo, de actuar, y de hacer que las cosas pasen. Y eso es lo que debemos estrechar, nuestra esencia, abraza tu esencia. No tienes que ser como los demás quieren que seas, puedes ser tú. Hay una historia triste, de un rey, que un día gobernó su mundo, de tal modo que obligó a que todos pensaran igual, a que todos se vistieran igual y que todos se expresaran de la misma manera. Este rey lo hizo así, porque su mundo había sido atacado por un mal, que había destruido su reino. Y lo que este rey hizo, fue buscar un mundo mejor para sus habitantes, así que despojó a su pueblo de cualquier identidad propia, y los llamó a ser uno solo, a pensar igual, a hacer las cosas exactamente como las hace el vecino a vestir de la misma forma, llamó a sus habitantes, a que tiñeran sus ropas de color café oscuro, y que vistieran una bufanda roja a cuadros, para que nadie destacara por encima de nadie, y a quien pensara diferente, sería reeducado. Ese rey quiso acabar con toda esencia humana, creyendo que sólo así se podía vivir, en un mundo sin diferencias, unidos, para que todos fueran iguales sin diferencias ni ideas propias, todos pensando bajo una misma voz y repitiendo el mismo canto. El resultado fue que su reino colapsó, se tiñó de guerras, hambrunas y mucho pero mucho dolor. Ese rey existió y su nombre fue… Eres perfecta, perfecto. Tu esencia marca la diferencia en este mundo, es lo que llena de colores a nuestra tierra. Celebrar nuestra diversidad y unicidad, es lo que nos hace únicos, no tenemos que ser como los demás, para relacionarnos con los demás. Podemos mantener nuestras esencias y unicidades, y a la vez relacionarnos sin tener que perdernos. Si estás con una persona que te obliga a renunciar a ti, a tus ideales y a tu esencia, entonces esa persona no te quiere, no te aprecia porque quien te aprecia, te acepta, y celebra contigo aquello que te hace distinto, distinta. Nuestra unicidad es lo que nos hace hacer cosas maravillosas, a construir hermosas creaciones con nuestras manos, porque Dios, nos hizo tan únicos, que tratar de ser como el hijo de vecino, es una tragedia, es una muerte en vida, porque ya no somos nosotros, somos el fantasma de alguien más. Recuerda que no necesitas ser como los demás para poder relacionarte con los demás. Podemos mantener nuestras opiniones, diferencias, gustos y hasta preferencias, sin tener que atentar contra el otro. Y el otro no puede atentar con nuestras ideas, simplemente porque piensa distinto. Es triste que existan personas que traten de imponer sus ideas. Los extremismos siempre han traído mucho dolor, mucha agonía y conflicto. Es por eso que debemos aprender a vivir siendo especiales y únicos sin llegar a ser otros para poder encajar.